Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. en este video les compartiré el significado de soñar con dientes, a continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con dientes, representa el temor a hacer el ridículo en la vida real, pues falta la seguridad necesaria para realizar una actividad específica y te preocupa que los demás se rían si algo no sale como esperas. Soñar que no tengo dientes. Carecer de dientes predice posibles dificultades para avanzar en tus intereses debido a perspectivas limitadas en el futuro, aunque también puede ser que estás pasando por una transformación de la vida y las cosas se den de forma más lenta. Soñar que abres la boca y tus dientes han desaparecido Significa que posiblemente te encuentres con alguien que habla mucho y dice poco Y que nunca llevará a cabo sus planes Pues este sueño refiere al pesimismo y un estado mental depresivo en el futuro Soñar con dientes blancos Los dientes blancos, brillantes, limpios y bien definidos Significan buena salud y una buena suerte en tu vida pues se acercan buenas noticias y una etapa de mucha felicidad sin nada que temer. Soñar que tiene los dientes blancos y perfectos. Te augura un periodo de buena suerte y buena salud. Soñar con dolor de dientes. No es de buen augurio, pues se refiere a pérdidas o incapacidad para comprender o tener el control de alguna situación de tu vida cotidiana y no poder tener buenos resultados. Soñar con dientes flojos Un sueño en el que los dientes se mueven o están flojos augura inconvenientes y noticias no muy gratas. Pero si en el sueño los dientes se sueltan pero permanecen en la boca atragantándonos, esto podría significar que estás guardando tus sentimientos, pensamientos u opiniones para ti mismo y esto podría dañarte después. Soñar con dientes rotos se relaciona con el temor de estar envejeciendo, de perder la belleza o el atractivo. En otro sentido también puede indicar que vas a despertar, pues quizá perdiendo algo que actualmente valoras, pero que tendrás la oportunidad de obtener cosas mucho más importantes y que debes eliminar todo lo que no te aporta nada. Soñar que tus dientes se están llenando de caries y se rompen. Significa que debes tener cuidado en el trabajo de las calumnias y mentiras que puedan acechar tu círculo. Soñar con dientes llenos de caries Te alerta que seas precavido en tu trabajo porque se puede presentar cualquier incidente en el que te veas involucrado y seas despedido. Soñar que te extraen un diente. Está relacionado con el vínculo, ya sea de la pareja, amigos o socios. Es probable que tu relación u otro vínculo se rompa en un tiempo muy cercano. Soñar con tragarse los dientes En la mujer se asocia el deseo sexual o problemas en ese sentido, también puede augurar embarazos o miedo a quedar embarazada. En el hombre soñar que traga sus dientes se asocia con una necesidad de tomar el control de una relación amorosa. Soñar con comida en los dientes Soñar que tiene restos de comida o algo raro en tus dientes significa que no estás prestando debida atención a lo que sucede a tu alrededor. Soñar con dientes sucios, con verduras y carnes entre ellos, significa que se encontrará con algunas trabas en su camino. Soñar con escupir dientes, augura un periodo de transición en la vida, pues es posible que estés escupiendo aquello en lo que alguna vez creíste pero que te ha desencantado y pasas a un periodo de renacimiento en el que ves las cosas de una mejor manera y diferente. Soñar que se lava los dientes, indica que superarás adversidades pero que tendrás que recuperar el tiempo perdido. Soñar con dientes de oro o de marfil, es de buen augurio porque presagia riquezas, dinero y buena suerte. Soñar con dientes de madera cristal y muy débiles, es de muy mal augurio porque te anuncia una muerte violenta. Soñar que se te caen los dientes. En los sueños los dientes simbolizan fuerza, pues los utilizamos para morder, romper y masticar. Por lo tanto, si en tus sueños se caen o se rompen, significa que en la vida real sientes que no lograrás que los demás escuchen tu opinión. Soñar que se te caen los dientes de arriba. Este sueño suele ser premonitorio, pues te anuncia la muerte de una persona importante y valiosa. Soñar que se te caen los dientes de abajo. Este sueño de igual manera es premonitorio ya que también te anuncia la muerte de alguien, pero en este caso no representa ninguna pena grande para ti. Soñar que los dientes se rompen en fragmentos que caen a nuestros pies. Indica falta de tacto en la forma como nos comunicamos con los demás, aunque también puede ser augurio de que las cosas irán bien. Si nuestro sueño es otra persona a quien se le deshacen o desmoronan los dientes, es indicio de que habrá una decisión difícil de tomar en el futuro. Soñar que vas al dentista y te arranca algún diente. Representa malas noticias y problemas con sus enemigos. Soñar que te sacan los dientes superiores, significa que necesitas cortar la relación con alguien que ya no está funcionando. Soñar con dientes que están blandos y se tuercen, es de muy mal augurio porque presagia tu propia muerte. Soñar que vas al dentista a hacerte una limpieza bucal y cuando sales siguen sucios Te advierte del mal funcionamiento de tu negocio, puede que estés administrando mal tus finanzas o tomando decisiones que te van a perjudicar Soñar con dentadura postiza, significa que será víctima de un engaño Soñar con rechinar los dientes Si en tu sueño escuchas el sonido de rechinar de los dientes, puede deberse a que actualmente estás atravesando por periodos de preocupaciones y estrés, e incluso puede ser que lo hagas en la vida real, dañando algunas de tus piezas dentales. El significado de rechinar los dientes implica una pérdida de honestidad e integridad. También puede ser que no estás usando una estrategia adecuada para defenderte de los ataques de ciertas personas. Soñar con morder y masticar, indica algún tipo de agresión llegando a tu vida, es posible que esta agresión sea dirigida hacia ti o que seas tú quien la dirija a los demás. Soñar con colmillos, si en el sueño notas que alguno de tus colmillos aparece suelto, es una posible indicación de que intentas mantenerte firme con respecto a alguien que pretende pasar sobre ti. Soñar con dientes de otra persona Tiene diversas interpretaciones y dependerá del contexto del sueño. Generalmente se trata de situaciones ajenas a ti en cualquier ámbito ya sea familiar, laboral o personal. Soñar dientes ajenos, sanos y hermosos Indica que tienes buenas amistades dispuestas a apoyarte cuando lo necesites. Ver personas sonreír mostrando sus dientes Señala momentos agradables en el futuro. Soñar dientes ajenos, sucios o amarillos. Insinúa que tendremos problemas con otras personas y quizá algunas enfermedades. Soñar que un niño tiene huecos en los dientes. Señala la posibilidad de que hayamos estado sintiéndonos heridos de alguna forma por las acciones o palabras de un miembro de nuestra familia. Soñar con ver personas sin dientes podría entrañar una necesidad de enfocarnos en nosotros mismos y dejar de preocuparnos por lo que los demás piensen. Este sueño puede también ser un reflejo de nuestros problemas internos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, deja tu like y cuéntame en los comentarios si has tenido un sueño del que te gustaría saber su significado. Si aún no estás suscrito, activa tu suscripción y campanita para que no te pierdas de nuestro contenido de la semana. Recuerda que también subimos contenido en nuestros demás canales, redes sociales y en nuestros sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Gracias por visualizarnos, se despide Meli y nos vemos en un próximo video.